El alto número de medicamentos que se suelen prescribir a las personas mayores hace comente el riesgo de confusión, de interacciones y de reacciones adversas. Si a esto unimos los cambios propios del envejecer, como pérdida de vista o problemas de atención y memoria, tenemos un cóctel peligroso. Vamos a ver cómo evitar que estalle. Lo primero es esforzarse por comprender para qué ha sido prescrito cada medicamento, saber cómo se llama, quién lo prescribe, en qué dosis, cuándo y cómo se toma y hasta qué efectos secundarios hay que vigilar identificar bien cada fármaco es de especial importancia porque hay algunos muy diferentes que tienen presentaciones parecidas lo cual da pie a peligrosas confusiones os dejo un enlace al modelo en pdf en el primer comentario para ayudar en esta tarea